Oye, ¿dónde estás? Mira que te he mandado varios mensajes y no me contestas y sé que los has leído porque me han salido los tis azules. Llámame, llámame inmediatamente. ¿Conoces situaciones similares? También forman parte de la violencia de género. Participa en el nuevo concurso de Scouts de España. Manda un audio de WhatsApp con la duración no superior a 60 segundos al número 687-482571. Puedes mandar lo que quieras, siempre que sea un audio que no dure más de 60 segundos. Una canción, una dramatización de un caso real, un mensaje, una conversación, un consejo que darías, una historia o algo que te haya pasado a ti. Ayúdanos a parar la violencia de género. Ponle fin desde el principio.